Manchita, que es parte fundamental de nosotros, y Cristian. También tuvo un equipito, ¿tú sabes cómo es el equipito? Es el equipo táctico, que siempre están activos. Joel La Para, ese muchacho bueno, Villalona, Joel La Para, el chofer del aire. ¿eh? Sí. Eso así, señores, le piden matrimonio a un artista urbano. Oh. Ay, pobre, ay Dios mío, ay Dios mío. Un video que ha sido compartido varias veces en redes sociales muestra el momento en el que la pareja de un señalado cantante urbano llamado El Fecho RD le pide matrimonio, según lo expresado por los protagonistas con el romántico momento. La dama señala como influencer y modelo en las redes sociales denominada Gold Sapphire. Gold Sapphire. Gold Shafir. Gold Sapphire. Sí. Ok. El día de su cumpleaños, Robert Castillo, ni mejor conocido como El Fecho, se ha dado a conocer en el mundo urbano con canciones como La Vuelta, Junta Secreta y No Filtá y Tú Estás Doblado, colocado en diferentes plataformas digitales. Su primer tema titulado Yo Cotizo fue de los más populares en redes sociales. Más tarde vinieron con flow pesado y alerta que también lograron aceptación entre el público amante de este tipo de música. Miren, señores... Vamos a poner video ahí. Vamos a ver video. Por ser como es conmigo. En el tocante. Señores, ahí está, la dama le pide matrimonio el fecho RD. Ahí está el cantante urbano. Le pusieron su... Ahí está la dama. Ahí está. Modelo, influencer y, y lo, que Ay, sí, lo que ella quiera hacer también. Sí, Villalona, lo que ella quiera. Lo que ella quiera. Ah, lo que ella quiera, es muy elegante la dama. Le deseamos mucha suerte a, a ese, mírenla ahí. Esa es la mujer. Chapeo o amor, 809-725-0505. Ahí está el fecho. ¿eh? Y su mm, futura esposa, Chapeo o amor. Puede dialogar ver. usted con nosotros ahí al 809-725-0505. Deme su opinión, Villalona. Si eso es de verdad, ahí no hay chapeo. Si eso es de verdad. Y mira que no es, no es eh, común ver a mujeres pidiendo matrimonio. Y las mujeres no lo hacen porque... Porque... Porque sí, ¿eh? O sea, eso no es... O sea, ¿usted cree, de, que, ¿usted cree que es verdad? Puede ser que sea verdad, sí, pero el, el corazón de los llamas solo lo sabe el cuchillo. 809-725-0505. ¿Cómo es que dice la gente? Chapeo o amor. ¿Y tú, Néstor? Qué Esto. Crees? ¿Qué, dime tú. <risa> ¿Qué es lo que yo pienso de eso? Sí. Vale, juégatela. Yo pienso como que es muy rápido. <risa> que es muy rápido. porque porque usted da un paso para casarse, tiene que, que ser algo ya que usted conozca a su pareja bien. Claro las sí. mañas que usted la conozca para que usted forme un hogar. 809-725-0505. Chapeo o amor. Usted está viendo la foto. Ahí pon el video ahí, picturey picturey para que la gente vea de qué estamos hablando y... Porque se integran y, ahora aquí algo, Claro, lo que llegaron ahora. Mírenlo ahí. La dama le, le hace una propuesta de matrimonio al fecho RD, cantante urbano de, de aquí, de, de este país. 809-725-0505, Opine usted con nosotros lo que usted piensa sobre esto, si es un chapeo que ella le quiere hacer o es amor. El fecho que es ¿Eh? de la misma línea que, que tenía el fenecido equitá Sí, de sí. Quita, sí, sí, era. También, era igual que, que Quita, él es igual que Quita, o sea, sí. que eran artistas, que eran que hacían el coro a, a nosotros artistas, a los otros. A, a sí mismo Y ha pegado varios temas, ahí está El abrazo del oso. Eso. Puede comunicarse que vive con Vive el nosotros. amor, que vive el amor. Yo soy el 0505. Ahí está el número para que ustedes, señores, que cuando ven el éxito Debemos manejarnos bien en cuanto a ustedes y una pareja ya cuando usted está en el éxito porque después que caen no aparece nadie. Ay. no aparece nadie, pero si es verdad, le deseamos mucho amor y cómo le decía Guatemala Mercado. <risa> <risa> Muchas bendiciones Mucha le deseamos bendición. a Fecho RD. Bendiciones, y, y paz y, su, y mucho mucho amor. Claro, y a su pareja ahora que se van a casar. Ahora, algo, independientemente de lo que pase, que hoy se buscaron su sonido. aunque Además, Independientemente de que lo querían sí. buscar o no, pero se buscaron su sonido porque de eso se habló durante sí. toda la mañana. Toda la mañana, todo el mundo hablando sobre eso, sobre el fecho y su pareja. ¿Eh? Sí. Vamos a una pausa y retornamos de, a continuación con lo más esperado de este día, la bulla del día.